Crear una fanpage es de vital importancia porque es aquí donde vas a llegar a tu nicho de mercado con tus promociones empecemos sea que estés en la página principal de facebook o de manera directa aquí en tu muro te vas a dar clic aquí en crear página negocio marca empezar nombre de la página le vamos a poner aquí relojes de hombre categoría eh, vamos a poner aquí ropa ¿sí? ropa de marca, continuar, vamos a subir una foto de perfil, clic, afuera ya tengo la imagen que quiero ponerla, que es esta que está aquí, la primera, abrir, ahora vamos a agregar una foto de portada, elegimos una foto, subimos una foto, abrir, si nos ha gustado lo que tenemos ahí, simplemente damos clic en guardar. Una vez subidas las dos imágenes requeridas, lo que tenemos que hacer ahora es empezar a configurar nuestra fanpage e invitar amigos para que nos puedan seguir. ¡Felicitaciones! ¡Enhorabuena! Ya tienes tu fanpage. Una sugerencia sana es realizar de 3 a 4 publicaciones diarias. Al principio el trabajo es bastante duro, luego te acostumbras. Es por eso que debemos crear una estrategia de contenidos para crecer en Facebook. Adquiere hoy mismo el libro Social Media Marketing. Debajo del video tienes toda la información. Suscríbete a mi canal, activa la campanita para recibir más notificaciones.